A todos los bailadores se las canto con sabor El estilo colombiano baila la morena ya Con el ritmo de mi tierra nacida en Bogotá Con cariño yo les canto y dedico esta canción A todos los bailadores que gozan de corazón de corazón